¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy David Peña, ya me conocen ustedes, soy Presidente de la Femexer y del Proyecto Pide Invisión México, que trabaja para enfermos con padecimientos poco frecuentes en el país. Me permití salir a grabar estas palabras acá al balcón de la oficina porque el mundo real, el de los atorones, el de los retarazos, el de los baches, el de los caminos cerrados, se parece mucho al mundo que vivimos en las asociaciones. A veces encontramos los caminos cerrados, baches gigantescos, atorones interminables, gente que dizque dirige pero no dirige el tráfico, etc. El mundo real se parece mucho al mundo que vivimos en la asociación. Hace unas cuantas horas me habló una persona que me señaló de su intención por crear una asociación. No solo lo entendí muy entusiasmado, también lo entendí comprometido, eh, que eso es muy importante, el compromiso que tengan las personas para poder hacer su trabajo. Eh, lo que estoy haciendo ahora es emitiendo un mensaje que quiero que llegue a él y a otros, y este tiene que ver con lo siguiente. Este es el mundo real al que nos enfrentamos todos los días, al que las asociaciones se ven enfrentados el mundo que vulnera las asociaciones, el mundo al que le sacamos jugosos resultados para nuestros enfermos, quiero invitarlos a que se acerquen a nosotros, a todos aquellos que tengan una intención por crear una asociación o que ya la hayan creado y que quieran conocer acerca de los caminos que nosotros ya hemos recorrido desde hace casi dos décadas para entender qué tenemos que hacer por nuestros enfermos. El trabajo no es fácil, no es poco complicado, el trabajo es muy complejo, pero nosotros tenemos conocimiento de la ruta crítica que hay que seguir. No les vamos a hablar de nada que ustedes no conozcan, pero sí les vamos a hablar de cosas que ustedes todavía no tienen como experiencia propia. Yo espero que el trabajo que podamos hacer juntos si ustedes se acercan a nosotros o si nos permiten que nosotros nos acerquemos a ustedes, será muy productivo y fructífero para los esfuerzos por los enfermos. No tengan ninguna duda en llamarnos o ponerse en contacto a través de nuestros correos electrónicos le Pide un Deseo. En la Femexer, en el proyecto Pide un Deseo y en el programa acceso Salud estamos absolutamente convencidos de que juntos podemos hacerlo más rápido y mejor. Eh, pero además eh, les extendemos que el trabajo que hacemos siempre será un trabajo bien intencionado, absolutamente gratuito Access salud que tiene un programa de eh, apoyo psicológico para todos es gratuito, tenemos un grupo de psicólogos, psicólogas en este caso que hacen un esfuerzo increíblemente profesional para que ustedes tengan la mejor oportunidad de entender sus cómo, por qué y si, cuándos que las emociones les dan que los sentimientos les dan que la depresión a veces les catapulta a su cerebro, consúltenos, acérquense a nosotros, permitan, ¿no? permitan que nosotros nos acerquemos a ustedes y entonces seguramente vamos a hacer un trabajo mejor, más rápido, más aterciopelado y en comunión, hagamos que la alianza sirva para que lo mejor de nosotros esté a disposición de todos muchas gracias